Hoy vamos a hablar del azúcar. La OMS recomienda no consumir más de 50 gramos al día por el tema de la diabetes. Y es muy importante que te acostumbres a leer las etiquetas porque muchas veces no solo es el azúcar que añadimos al café o a las infusiones, sino que en los alimentos procesados hay mucho azúcar. Si ves el etiquetado nutricional, puedes ver la cantidad de azúcar que tiene por 100 gramos y es una forma de prevenir diabetes, obesidad y todas las enfermedades inflamatorias que tienen una base del control de la insulina, el control hormonal y el principal responsable es el azúcar. Acostúmbrate a leer etiquetas y sigue a dietacoherente.pt